Ya. Ahora sí, finalmente estamos en nuestra cata de papitas lace. Después de que nos comimos todos los dulces y dejaron asquerosa mi cama. Sí, sobre unas gorditas lechonas. Nos comimos todos los postres, todos los postres. Entonces ahora es el momento oficial de la cata de lace. Ay, qué rico Topsin! sin noche. Pero No sé si sí, ve. ¿no? ¿no? sé, a ver A ver, bueno, no importa La cosa es que Vamos a probar desde El más suave hasta el más virgido de tres ajíes Desde cool and refreshing A tres ajíes No, no lo puede creer. No, Sí, pero es una papita Una cata de papas Si nos gustan nos comemos todo y si no, bueno, se los damos a nuestro amigo <risa> ¡Feliz cumpleaños! <risa> Toma Yo voy a ya. Me tome, me tome sí, es de pepino, así que es cool and refreshing eh, Un tema acá en China que todo su envases El pegamento que tiene es sí, Es súper bueno, lo sellan tan bien que uno no lo puede abrir ¿Cuál es Sí oh. yeah. ¿Huele, a rico? ¿Eh? huele huele a pepino Sí ¿Eh? oh, oh, Cuático ¿Cómo es? ¿Es cool and refreshing? Mira la cara, no sé qué significa eso. Es rico, muy rico.